Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de Bio-Ángeles, la guía a través del oráculo. El día de hoy, el Arcángel Rafael quiere transmitirte un mensaje para ti. No importa la hora en que escuches este mensaje, cada momento es perfecto para volver a conectar con esta energía divina. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro Arcángel, él ya se encuentra aquí presente y con su luz verde esmeralda, nos, nos está iluminando y todo tu cuerpo, todo tu ser está completamente cubierto de esta energía divina. Vamos a preguntarle, ¿por qué nos enfermamos?, y él, el día de hoy, nos responde, porque no has querido soltar todos esos pensamientos de preocupación has querido controlar, llevas mucho tiempo tratando de, de resolver tú solo, tú sola todas estas situaciones que se presentan y has acumulado resentimiento, hoy te piden que sueltes esto, que lo liberes, que entregues todo al Espíritu Santo que es el ajustador de pensamientos, que te tomes de la energía divina que es Dios y que te permitas liberar todo esto has acumulado por mucho tiempo esto entonces en tu cuerpo se comienza a acumular como si fuera lodo y está tapando todos esos conductos de energía hoy te piden los sueltes para que comience a fluir como el agua cuando comiences y te permitas soltar y de verdad en fe, con certeza de que Dios está contigo, que hoy el Arcángel Rafael está a tu lado y te envuelve y comenzarás a sentir cómo fluye por todo tu cuerpo esta energía divina, se comienzan a destapar y a fluir y todo, todo, todo tu cuerpo, todas tus células comienzan a regenerarse. Te pide que lo sueltes y que lo entregues absolutamente todo. A esta vida no vienes a preocuparte ni a tratar de resolver nada, simplemente a ser feliz. Entrega todo esto, déjate guiar, déjate guiar y tómate de la mano de Dios. Te dice también que vivas tu presente y que remembres que la vida es un juego. Vienes a divertirte, vienes a realizar lo que te encanta, ¿En qué momento te perdiste? En el momento en que intentaste controlar absolutamente todo. Hoy suéltalo, ten fe de que Dios y tus ángeles están presentes. Hoy vive tu presente. Acéptalo, deja el pasado y deja de planear el futuro, pues ambos son una ilusión, no existen lo único que existe es tu presente hoy, el día de hoy, hoy disfrútalo, hoy ámalo y si has eh, comenzado un día mal o has tenido un día complicado, en ese instante entrégaselo al Espíritu Santo y dile al Arcángel Rafael que te guíe, que con su rayo de luz verde esmeralda te cubra todo tu ser, que remembres que eres un espíritu y una experiencia de cuerpo que la vida es un juego hoy baila, hoy escucha música que eleve tu frecuencia energética brinca, ve un amanecer un atardecer hoy abrázate hoy ámate hoy acéptate y suelta todo resentimiento para que tus células comiencen esta regeneración vamos a hacer una pequeña oración para decirle al arcángel Rafael, que con su rayo de luz nos cubra. Cierra tus ojos y dile, Arcángel Rafael, te pido derrames en mí tu rayo de luz verde esmeralda, para que me ayudes a mantener un equilibrio entre mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Para que me ayudes a remembrar que yo soy un espíritu, una experiencia de cuerpo que esta vida vine a disfrutar a vivir plenamente pues ese es mi estado natural te doy las gracias por este mensaje y hoy me permito vivir, soltar, fluir gracias, gracias, gracias yo te dejo con este mensaje Si este mensaje ha resonado en tu alma, te pido me regales un like. Y nos estamos viendo en la siguiente guía. Nos amo.